suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita hoy sí tenemos vídeo porque hoy sí tenemos cosas que decir cosas que esperar y cosas que ver bueno, tal día como hoy y voy a deciros solamente dos pequeños detalles que creo son bastante importantes en 1542 en el actual Ecuador Francisco de Orellana es el primer europeo en conocer el río Amazonas pero algo casi más importante y, y más bonito y que mola más es que eh, después de mogollón de años en el año 90 ¿vale? eh, alguien alguien muy muy importante para la historia de, yo creo que de la humanidad salió de prisión Nelson Mandela después de 27 años en prisión el 11 de febrero del año 90 salió eh, de prisión estos son dos detalles importantes para el día de ayer. ¿vale? Y para el día de hoy, para el día de hoy, os diré que el 12 de febrero del año 2002, el Tribunal de La Haya comienza el juicio por crímenes de guerra contra Milosevic. alguien no le molaba, pero bueno. Y además, recordéis, recordaréis muchos madrileños, bueno, muchos españoles, como el 12 de febrero del 2005, se incendió la torre Windsor en España, ahí en Colón, que no se sabía qué pasaba, que si no pasaba, que si había una luz encendida, no había una luz encendida. Tremendo. En fin, poca cosa más. Vamos a darle caña porque había otra noticia el día de hoy, pero tampoco quiero, tampoco quiero abrir heridas. En fin, hoy os voy a dar un consejo y creo que es el mejor consejo que puedo darle a alguien sobre todo gente que empieza. Los que lleváis tiempo, imagino que bueno pues lo estaréis haciendo. Y si no lo estáis haciendo, creo que es hora de empezar a hacerlo. Y es el eh, siguiente. Es decir, antes de invertir tus ahorros, primero, asegúrate de que estás capacitado para ello. Y segundo, de tener un fondo de emergencia. Ya que sin ese fondo de emergencia, cualquier inversión que hagas va a sufrir mucho riesgo. Me explico si vas a invertir en lo que sea, cualquier cosa eh, y no tienes un colchón cuando necesites de dinero vas a tener que tirar de ahí Dices, ah bueno, no pasa nada pero este dinero no lo necesito hasta el año que viene ay amigo surgen mil cosas, mil historias que eh, te pueden hacer caer creo que son experiencias que bueno, pues muchos por edad hemos tenido y sobre todo sobre todo, sobre todo, jamás inviertas a crédito nunca, eso está totalmente prohibido ya os contaré sobre las grandes mentiras de los créditos, de los apalancamientos y de historias pero bueno, eso llegará para otro momento hoy es domingo, día 12 de febrero del año 23 y tenemos aquí el S&P 500 eh, es importante, ¿no? cuando hay una carrera de coches o de motos ¿qué es lo primero que miráis? ostras, pues yo creo que la parrilla de salida y cómo han ido los entrenamientos ¿no? entonces si en la parrilla de salida ostras, estamos ahí con, con chicha, con ganas, con fuerza y estamos bien colocados pues hombre, a lo mejor vamos bien y de momento la parrilla de salida que tiene el SP500 en 4 horas hombre, va a depender muy mucho de que pueda superar aquí lo tenemos, esta zona aproximadamente de los 4100 ¿vale? esta, lo tengo marcado en 4095 pero que pueda superar con facilidad los 4100 e ir a intentar otra vez a por la zona de los 4.200. En cuanto a Bitcoin, evidentemente, estamos por encima, tenemos un gap abierto con los futuros del CME, si vamos a BTC1 veremos que estamos en 21.775, en 4 horas 21.610, es decir, que estamos un poquito por encima, a pesar del rebote que hemos hecho, entonces estaríamos más o menos otra vez en la parte inferior de esta zona. Eh, ¿Bajará no bajará? Tenemos que tener en cuenta no solo eso, sino que además en los futuros del CME tenemos un gap un poquito más abajo, ¿vale? Aquí vamos a, a, ver, vamos a ver si esto me deja... ¿Vale? En esa zona comprendida entre aproximadamente, ¿vale? 20.700 y 19.990, hay un gap. ¿Se cerrará? ¿No se cerrará? Yo pienso que sí, que, es que esta semana lo podremos ir a cerrar en cualquier momento. Aunque sea con un latigazo del martes. Eh, mañana hablaremos de lo que puede pasar el martes y de. Bueno, como. Bueno, cada uno creo que puede actuar, pero es responsabilidad de cada uno. En fin, eh, vamos a verlo aquí. Bitcoin. De momento, el fin de semana no ha estado mal, ¿eh? Ojo, que desde el cierre eh, del fin de semana, pues mmm, los que hayan estado haciendo sus cosillas, sin, sin exagerar, pues se ha ido un y pico arriba, se ha ido un poquito más abajo, me es. Se me ha ido a mí un poquito el dedo. <risa> sí, porque soy un 2%. Entonces, bueno, no ha estado mal el fin de semana. Ahora que se ven y se nos retorna para no abrir con gap, bueno, pues estaría bastante bien. seguro manté más de uno recogerá algún que otro beneficio. Además, fijaros cómo... Vamos a tirar la línea de RSI. Para, pa, pa, pa, pa, pa, para abajo. Toque, toque, toque, toque, toque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va buscando el sexto toque. Si toca y no puede, no puede, ¿Qué pasará? patapum, otra vez para abajo, y esto significaría pues apoyarnos en la zona aproximadamente de los 21.180, más o menos, ¿vale? Eh, Ethereum, por su parte, bueno, pues igual, el fin de semana, pues haciendo ahí un pequeño rebote, eh, sencillo, sin poder pasar toda esta zona de apoyo que hizo aquí en la zona de los 1.550, así que nada, el Total Market recuperando un pelín de fin de semana, con poquita po chicha y la dominancia de Bitcoin, Manteniéndose por encima de la zona del 43%, así que bueno, sin novedad en el frente, poca cosa ha habido. El dólar de ni se ha meneado. Bueno, claro, este fin de semana no se menea. Vamos a ver qué tal abrir mañana y si termina de confirmar la ruptura de la media de 50 para irse a los 105, va a sufrir bastante el euro, entre otras monedas. Y qué ha pasado el fin de semana, pues ayer que no hicimos vídeo, pues ya sabéis, ya dije es que si no hay nada no, para qué vamos a hacer. Sí que es sábado, sábado, era día de altcoins y muchas se portaron muy, muy, muy, muy bien cumplieron con lo que tenía que cumplir, se vinieron a la zona de máximos, ahora debe hacer, por ejemplo, SIS, una banderita en esta zona para intentar alcanzar el siguiente punto de pivote. Punto 1, ya lo alcanzó ayer, siguiente punto lo tenemos en la 0.25, a ver si va por él, eso por ejemplo en cuanto a SIS, pero vamos que tenemos mogollón de ellas que... A día de hoy vemos que tampoco hay grandes pérdidas, ¿vale? Pero hasta el 5% lo tenemos aquí en esta posición, que esto es la volatilidad, o sea que tampoco eh, no lo vamos a ir mucho más allá. Los library gates casi en 2 centavos de dólar de nuevo recuerdo, dinero gratis, señores, por ahí andan eh, Phantom un 1.71 Cadena bajando un 1.49 Mana un 1% los Shiva también están por ahí un 0.89 o sea, poca leche, vamos a ir a la parte positiva, que es lo que nos interesa, los Titan Arena, ahí un 59% oh, ahí, los de los juegos estáis a tope 15% Elite, Firo también un 13% Rose, muy bien, 13% hay gente que está ahí un poquito enganchada y a ver si conseguís a Rikachin 10 eh, OGN 10%, bueno, Matrix sigue 9,5%, sigue comportándose tremendo, la zona que teníamos de soporte justo la tocó, sigue rebotando a lo largo del fin de semana, vamos a ver si hace una buena banderita en esta zona para intentar ir un pelín más arriba, objetivo, aquí, 0,78, que ya casi, casi, casi fue, y 1%. 1, sería muy bueno el 1 eh, los cortos de Bitcoin siguen ahí haciendo un poquito de fuerza, siguen poco a poco intentando ahora sobrepasar la zona de máximos que hicieron ahí eh, bueno pues eh, paciencia y poco a poco porque estos se irán recargando, recargando, recargando y oye, vamos a ver hasta dónde llegan Basita Catenso toque Token también un 6,97, bien 30 centavos prácticamente 29 centavos de dólar eh, los tres 3 centavos muy barata muy muy barata me parece que está, Solana también en 22 creo que es barata, eh, por, no porque piense sea mejor, peor que unas cosas que otras ¿vale? yo ahí no voy a valorarlo sí que creo que tiene mucho apoyo y es la realidad, oye, 4.65 en INJ, así que bastante bien pero por aquí también anda, One Storch 3.23 que eso suele darnos alguna cosa buena y los BNB manteniéndose por encima de los 300 dólares eh, están aquí, bueno pues esta zona que tenemos aquí marcada de este antiguo TP2 es una zona de soporte en la que vino, rebotó, reúna de dos veces, tres veces, la perdió, pero enseguida la recuperó. Pues si no puede pasar la zona de los 337, volverá por ella. Así que, bueno, lateralizando y haciendo transcurrir tiempo. Todo el tiempo que vaya transcurriendo de aquí al próximo halving de Bitcoin, todas estas criptos que están lateralizando, de alguna forma, no están bajando. Y todo lo que no bajen, ¡Ay, amigos! Por cierto, los presets los tenemos ya en 0.57. ¡Wow! Dentro de poco a por los 6. A ver si siguen así. ¡Toma ya! ¡Toma, Geroma. En fin, vamos a ver si tenemos una buena semana. Semana complicada, ya sabéis. Vamos a ver qué tal van en los mercados mañana y las noticias de el martes a las 14.30 horas. Eh, intentaré hacer un vídeo si tengo disponibilidad para ello y bueno, lo iríamos viendo, ¿vale? Chicos, así que bueno, como digo, tenéis mucha cautela esta noche, vamos a ver qué pasa y como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.